Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, luna en casa 8 en los signos de fuego. La luna es, en su domicilio es cáncer, que es un signo de agua. La casa 8 está relacionada con un signo de agua, eh, porque es el octavo signo que corresponde a escorpio entonces esta luna vibra de una manera muy especial, vibra muy fuerte y está en un signo de fuego, las vamos a ver en los tres signos de fuego en Aries, en Leo y en Sagitario, que son los tres signos de fuego esto quiero aclararles dos cuestiones una que me di cuenta en el video de ayer eh, y ya lo había hecho, es que como no hacía tiempo yo a poder formar todas estas frases claves a través eh, de, la, eh, de las palabras claves para esta triple eh, combinación astrológica eh, me estuvo ayudando, me estuvo apoyando eh, la astróloga Mildred Peraza de Venezuela que ella se... Aprendió astrología, se recibió en el oficio de astróloga acá en este centro. Aprendiendo de esta manera, fácil, divertida, amena y rápida. Y, y en algún momento la vamos a entrevistar porque ella es de las que dicen yo antes de llegar al grupo de Telegram de ustedes no sabía nada de astrología. Y es una de las tantas y tantos que aprendieron astrología siguiendo estas clases. Y además, como plus, gratis. No tienes que pagar nada, porque esto es peronismo. Bueno, vamos entonces a la luna en casa 8. Eh, eh, son intensos, son curiosos y son posesivos. Eso ya lo sabías, ya lo habías visto en clases anteriores. La casa 8 en Aries, como lo estás viendo en el gráfico, son, representan la impaciencia, la competición y la lucha. Eso también lo sabías, ya lo habías visto. Y la luna en Aries son entusiastas, inocentes, independientes, infantiles, irritables, insensibles. Eso ya lo sabías también, ya lo habías visto. Ahora... Tenemos que hacer un combo con todo eso. Tenemos que armar una frase clave para esa triple combinación de casa, planeta y signo. Eso es leer en el cielo qué es lo que está pasando con la energía. Podríamos estar hablando en este caso de una persona que le encantan las competencias porque suelen ser entusiastas e intensos. Su vida puede ser una constante aventura. Y sí, con esa luna ahí. Ahora bien, si la luna está en casa 8, que dijimos, intenso, curioso y posesivo, pero la casa 8 está en Leo, autoridad, aprobación y conciencia, y la luna en Leo, firme, confiado, justo, magnánimo, artístico y fatuo, podríamos estar hablando de una persona intensa, que combina la firmeza con la justicia, y con ello se ha ganado la aprobación entre quienes le rodean. Ahora bien, si la luna en casa 8, intenso, curioso, posesivo, pero esa casa 8 está en Sagitario, fanatismo, herencias, inmigración, y esa luna en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable, podríamos estar hablando de una persona con una curiosidad muy expansiva por temas filosóficos, por temas religiosos, que puede llegar al fanatismo. Así que a tener cuidado si tienen luna en casa 8 en Sagitario. Bueno, no sean fanáticos, el fanatismo está mal. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí. Pero antes les voy a decir algo. Suscriban, e entren y háganse miembro de ese grupo de astrología que tenemos en Telegram, que cada vez somos más, somos más de 600 miembros y todos los días hay charlas interesantísimas sobre astrología t.me barra curso de astrología y ahí gratuitamente te juro que podés convertirte en oficiante de este hermoso valga la redundancia oficio de esta maravillosa herramienta que es la astrología un abrazo enorme para todos todas y todes que tengan un día maravilloso